me tradujo los sucesos que yo no pude ver sus ojos largos de sueño conjugaban su idioma ese idioma que me enseñó a hablar como Tanto de carne que en su vista velada alberga infinitos colores: color odio, color egoísmo, color miedo, color amor, color silencio. Ustedes son salpicaduras de sombra y color. Mi retina herida, mi pupila nebulosa, mi mácula vencida perciben claramente la forma de sus pensamientos. Saben del matilla el tamaño piden su luz o su sombra sucede como cuando hablo con Fausto el Tuerto él es el contorno más amable que por mis ojos pasa o como también cuando hablo con Elmira y ella me ve desde el espejo ella es el bosquejo más oscuro que mis ojos abrazan si tan solo ustedes pudiesen verme si acaso pudiesen oírme yo escucho el pálpito apresurado de la araña que por ahí sube, o si tan solo de casualidad recibieran con amor la piel de mis ojos, yo dejaría de ser un animal descocido, dejaría de ser un dibujo invisible de confeti, dejaría de ser un culto abandonado en la vereda. Seguramente amarían tanto como yo esta noche en que mi cielo alberga mí. Ese mismo cielo estrellado que como a las moscas también les goza la ruta de regreso a casa. Esa ruta libre de gente que viendo no ve, porque al fin y al cabo y de algún modo la ceguera se hereda o se hurta.